Saludos, re en Chitio Canalo. Mistas Ivano, camistas Johano, cachichio estas. Duele del libro! Ni venas con Ganda Book House de la tuta libro que uní a Kiris por eh, la Dezembra y Festo. Y eso, casi de, de yulo, eh, ni Ritzevis que el caen en libro en Donatze, aliá ni Achetis, que ni bolas Montreal al vi, y uní Ritzevis. La colecto de Dezembro. Uno en ni Montreal al vi, esta es una triste historia de 14 sabios. Malfeliche Raconto de Dekbar si Esta es la un nuevo libro de ciencia ficción en Colombia y en Inglaterra. Ni te intereses, pues, tu tema. Ahí se estrebona Nova Aquillo. ¿Pasta ni ya en Faris que el caín vive en Colombia de Science Fiction? Dani lazo salvi la ligina porque vive la vida. Y así eh, eh. Chitiu, ridatas con la Venonta libro. ¿Quién estás Chitiu? ¿Quién estás? Interplaneta, Voyaggio, Percepelino. ¿Quién estás? En la tria volumo de la colectora Laguna Fantástica. y esta es la UNUA. Kai, L.V. Memoras, Chitiu libro. Para 2000 Du Milcent, Ridectu. Está libro que uní Jan Rescansis en Chitiu Canalo. Yan Caublazos al Vilali, Y. Dos perdí tres libros y ni encantó la grupon, y representas la unua y de la ciencia ficción colombiana que espera Leguilin Valdao Valdauca y Tony Alvinia en opinión. Se vive una memoria de -ok. mi padre dek de mi padre, que mi Bolis a leer eh, Mortal Machines, eh, Mortiga y Engineoy, y esta ciencia ficción, libro serio de Philip Riff. Finalmente, mi ancora un video, un video, mi video, un mi un video, un video, un video, de video, un video, la video, libro de un libro un video, un video, un video, un video, a mi un video, un video, un video, un video, un video, un video, un video, un el un video, un o aperos mi chiti chiti un libro en la éxito, que está super basado en Colombia colombiano. Ni Javi ni han coleccion de la Jopito 100 ejemplero en las hispana. Doni de chiti chiti por complete y y la la la limbo de la colecto. Hay un cauchiti que es la de la arrecho en la hispana y ni cauch de vas HT la, la hindú volumen. Por ahí completan la master del ringo en las hispana. Hatis mi donation de mi por mi un Chitiu y Festoy, temas pri la completa y raccontoy de Isaac Asimov, la dua volumo, Charmi Chitiu por pasanta, mi legis la unua volumo que mi tre, tres chatijin, y este es legado en planita, Charmi legi jin dum Pinis libro, que hayan coronetrovis la segwan libro por legi, dos miletis legi uno, du raccontoy de tu unua libro, Charmi troy jin. Me interesa, me varía, me bona, que mi pinlegis el libro. libro, Cai posta el libro, libro, libro, chitiu gusta el libro, me el libro, me libro, libro, que gusta mi libro, me gusta me gusta libro, ni integri libro, el libro, estas science English hay eh, social studies en debasus y de usar la en Howl de chitu este libro que estás sufiche eh, fácil por legi estás muy tapado y esas que el que el que el build hoy por trovi la manera un instruí pli eh, integre ni a en su este proyecto la llena libro estas tres tres graba por nichear estas mails tono por chitu canalo temas por y la uno a colaboró con autoro Además, pí la libro El colonialismo, o La colonialismo en esperanto, de Jorge Siman Abufele, la filo del autor en Twitter, PETIS, persona en que volus legi y jin, Kai Farin Redenson, Kai Donny Miris, que ni Jabas canalon, que ni Bolas eh, la libro por Redens y jin, que hay licencias al ni la libro en en Costa, Donny esperas que trevaldo a Perú... Red Senson, un libro en Chitiu Canal. Sí, Dancon Isaac. Y en el eh, nuevo libro de Sishin Liu, y este es el autor que me llamó Red Senson, si y Chitié. Eh, vi la, la video, mi postro, vi y eh. Estás, la Senson. Esta Red de la UNOA, que dura el libro, y falta ya tutlegis la tuta el libro Serion, de Tango Bonega que te mancas la recenso, la videorecenso de la tuya libro. Atento, Jim. Chiti, esta es la luma, espero. Estas, bueno, ficción. Y presidente ficticio. Chiti, autor, estas, prefaman un tempe <tose> por si hay vercoy. Que cae el libro, vi Netflix. Ejemplo, la mova de Tero. Y estas filmo que me viste son tanto guachetti, chiti un libro. Mi tevas a chite un de stitching usual mi tres chatas en mi profitis la you line pestoin por aquí un libro cae revenante en mestero mi profitin que esta es la hobiton setuchi esta es la libro pri la filmo que ki el peter jackson para la filmon esta es multai bildo pri la farado pri la filmado pri que no an soi de la de la filmo ejemplo que hay diseño y pri armilo y pri vestallo y obviamente esas tienen fácil vida en la este en la filmo en charnes está el filme, este centro de, me me el trabajo de los que interesillas aníces malantautiu aferoy esas grandes labores que hay un hijo del dj en chiquillo libro pri la jovito pri la filmo que hubas multa y la se trancado malamanto y set y él ahí tutorial de la Big Punto Tecnica, ni puedo decir que esta es buena. Cay sí. laste, Play playgrave, eh, que el niño ya no estáis para adelante, y el Jovito, cay mestero. Por chiti este, y festo y ni adquirís la Jovito, la notita. La notita versión. Esta grande, caidica, pica, cay manual. Vale. Que allí estas libros tres, tres interesas. interesa han ancora una de tus leguitas. Se ya de no me puedo olvidar. De quién venís la idea. Pri Jovito. Pri... Pri la loco. En que vi ni lojas. Pri que disvolvi la historia. Chivo estas tres, una detallita. Estas tres, tres curiosas. Que hay Estas eh, like, like cur granda a Kiro. Por mi colecto De la libro de la Jovita. Malzama el link. Y que hay malzama ver si hoy. Y estas es proxime. Chiti y la, la colecta. Que hay dos. He visto chitas, chité un video, le contó a en la comenta y chuí chitas, uno chité un libro, chuí planas a chetir élín o iba a imprimir un viajo. Chuí aquel libro en julio, estoy, chuí vi de seis donates, chuí chetas, a en la comenta, el chité un video, plátchis al vi, plá con mis chitas, apóno chité un canalón, hay condividujín. Caito, gem, chio, no, dice la Duole da libro, Saludos, Caito, en re en Chitio Canalo. Mi estás Ivano. Mi es Johano. Caito, Chitio es el historia de. feliz. feliz historia de. de... de... Historia. Historia. Historia. Historia. Historia. Uh Historia. -huh. estás? espero... más?